Para hacerle ratata. Ah, lo siento, lo siento, lo siento. Pantalla verde, lo siento, ya. Perdón, perdón, perdón. Es que se me fue, se me fue. Perdón en sus ojitos, ya sé sus ojitos. Pobrecitos, pobrecitos. Lo siento, lo siento mucho, lo siento mucho, ¿ok? ¿Cuál es, cuál, cuál Meme Gams es? Es el 5. Ok, ok. No, por el culote de la Inco me lo aplicaron, güey, me lo aplicaron. <risa> Pero es que no, no puedo decir otro número. Es este, es este, este es este el número. Bienvenidos a todos al Memegams, número por el culo la inco, Digo, número 5, número 5 4 más 1, no, porque me las mamas de desayuno, espérame Esta es la sección, este es el video en donde la gente hace memes relacionados con todo lo que ha pasado en mis streams en esta semana Si no me equivoco, ha pasado una semana, ¿ok? Si no me equivoco, si me equivoco, ya pasó más de una semana de Esos memes han de estar un poquito viejitos Pero bueno, pero bueno, ah, yo digo que podemos empezar bien Sí, fue la semana pasada, así que no se quejen La, se de la semana pasada, ¿eh? Ahí está. Aquí se puede ver cómo a veces yo soy violentado. Me levantan la falda, empiezan a verme ahí. Y yo no quiero. Ah, es verdad. <risa> ¿por qué estás? Es bien loca la de mi el en Chile. cae bien, cae bien. Dice: el patrón cuenta este el chiste. El patrón cuenta este chiste. A ver. <risa> este lugar está muy cute. Ah, ya sé, es un chiste malo. <risa> No. No. Wey, chequen esto, chequen esto, mira y es dos puntos UV, su cara, wey Mira, aquí está un, un ojo, aquí está el otro ¿Ya ves? Ahí está el turno me te cabras a la mambiche La reacción de la, la primera reacción me dio un chingo de risa Texto, pide con texto. Texto, texto, texto, pide con. No. Era puro pedo, güey. No quería yo eso. No, güey, no me hagan eso. Ay, chiles se maman, güey. Qué pedo. Top cinco personajes para basar tu personalidad. No, no, no. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene la. Ay, pensé que tenía cosas la playera, güey. No, ¿ok? No, no es para basar, no es para basar. Yo soy un mal ejemplo. Yo soy lo que no debes de hacer, ¿ok? Yo les enseño a qué no hacer. Pero está chido el meme. Le, le voy a dar un pulpito. Top 5 gatos más épicos de la historia. Top 5. Gato Bluetooth, este pince gato com sisumare se rasca por Bluetooth utilizando minitas para satisfazer suas oh. necessidades. Auto capo este gato. Top 4. Gato mojado. Essa espécie de fiera pequena lhe gusta que minitas. Lumetan encorto a una lavadora para está pincemente lavado é o com sisumare. Simplesmente repit. <risos> Top 3. Gato entojado este concesumário ah. solo se dedica a que Minitas lo alimentem. E <risos> aqui é o pince craque ah. tiene patas muito cortas. Oh. Simplesmente antojado é o pince gato. Hmm. Top Uou. 2. Gato ah. Dictador. Essa espécie de fiera hectares evolucionada. <risos> com o fim de dominar a quanta Minitas se lhe Agora. ponga em frente de su caminho. Además, este mar <risos> lhe gusta marcar território. Maldito gato dictador. Top 1. Gato manhoso. tu <risos> Este mar e vá buscando Minitas. Diciendo BRR. Güey. Después, darles cariñitos. Todo un crack al con Sizumare. Pinci gato contestuoso. Simplemente mañoso. Güey, qué pedo. Ay, oh, espérame, espérame. A oh, la bestia. Ah, oh, me duele mi cara, güey. Oh, la bestia. Se salió bien loco este pedo. Me gustó el meme de quién es, güey. De Zeus. A oh, la bestia. Está bueno, eh. Está muy bueno. El contexto tiene precio. Timi. No sé qué botas hace No recuerdo la voz. ¿Cómo que un haegado? Esto no es un haegado A veces parece que tengo los ojos entrecerrados Pero no es un haegado Un haegado es esto No, no, no, Samita le da un beso al chavo Un beso Ay, ¿cómo que un beso, eh? Espérate Samita No manches, sabe bueno ¿Sabe ¿Qué rico? pedo? ¿Por qué pude comer un chapulín sin que me diera asco? ¿Qué, ¿Qué pedo? no ¿Qué pedo? Qué? ¿De dónde sacan estos perachos? Perachos, puras perachos. Y para que no sepa sobre qué significa peracho, Yo busqué, pregunté a personas que saben japonés Y les dije, oye, ¿cómo se dice mamada en japonés? Y me dijo, peracho. Y dijo, what the fuck, peracho? seguro? Eso suena a palabra en inglés O palabra en español, feración que Sería lo mismo Entonces ya estoy como que, pues sí, me dijeron que sí Y dije, pues bueno, ferachos, puras ferachos Eso fue por venganza, chile no pasó pasado ni un minuto, güey O sea, no espérate Con todo respeto, carnalito Chingas a tu madre, wey? <risa> Recuerdo este meme, güey Está buenísimo, está buenísimo ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Suena genial cuando le das una nalgada ¿Esto es real? ¿Esto es real? Ahí dices, Suena genial cuando le das una nalgada, güey No El día que suene distinto Ese día Sabré que es la indicada ¿verdad? <risa> <risa> <risa> Gato Mañostro tengo que ponerme el avatar, espérame, espéreme Tengo que ponerme el avatar, está bueno, está bueno <ríe> No sale, no sale A ver así no, vamos a salir. Pero tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. <risa> Luego que Gamster nalgueara al admin de verrechat <risa> oh, te cute. Gamster, ¿por qué estamos baneados? <risa> este... Ahora ya ni la piensa a lo que va. Mioshe apenas llega a la fiesta del chapu ya la está nalgueando. Eso fue muy rápido, chapu <risa> Es que... Es que... <risa> es que ya... Dice, ¿qué pasaría si Gamster al intentar entrar a chat después de nalguear al admin? No hubiera sobrevivido. Al chile les hubiera dicho algo como, Banda, ya no puedo entrar a chat. Darle un nalgado al admin. ¡Hey, hola! ¿Qué tal? ¿Qué va a seguir a donde? qué eso? Un silver, que una carnita, pero eligemos, hay que darle acá. No, no bailar ni la y chingada. Dijo, ah, bueno. ¿Eh? Ya nos duelen, mandar. <risa> ¿What the fuck? No digas mamadas. <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Ay, qué bueno. ¿Quién fue el autor de esto? ¿Quién fue? ¡Sergios Lee! ¡Mis respetos, amigo! ¡Mis respetos! ¿Le sacaste los audios? ¿Pusiste las pelucas. ¡No, hombre! ¡Este vato! Es un buen meme. Es un buen meme. Me encantó, wey. Me encantó, me encantó. Dice, me recordó a Gamster Pareja intenta imitar escena de Titanic. Caen al agua y novio muere ahogado. Al menos interpretó bien al chat. Pues yo estaba flotando medio muerto, así que... Raft 2, resumen. Supervivencia, cocinar, obtener agua, defender... Y guiar el bote, encontrar a islas y cuidar a Ren. GAMSTER. Es que... Es que no sé enseñar, güey. Al Chile, no sé enseñar. No sé enseñar cuando estoy en el rol, güey. No sé cómo enseñar. Soy malo yo, al Chile, soy malo. GAMSTER LOBO DE CUATRO DÍAS EN RAFT. Dientes se van a faltar para... ¡Hola, oh, bestia! Es que, güey, aprendí la técnica... Para echarme al tiburón Y a la mami que tú quieres ¡Ah! eh, espérate. Pásale a la verga Pinche putona Ven ¿Cómo estás pinche culo? ¿Cuánto tiempo we, que no estábamos juntos tú y yo? Siempre cuando entraba una pinche sola era tú y yo juntos mi amor Y luego, y luego y empezaron a llegar Todos los pinches mocosos y a, a acercarse ¿verdad? Eh, nomás querían agarrar un pedacillo me agárrame lo que tú quieras compadre Oye, eh, oye compadre Cabezota que tienes a la verga, hombre, por arrasar. Sal, la mocho, no te la mocho. Ay, compadre, es aquí esto? tenemos un pedo. ¿Cuál, ¿Cuál cabezota? Ay, compadre, oye, hombre, oh, pues. Oh, no, no, cabezón, cabezón, cabezón. La cotizas le pusieron, abre. Ah, y, el, y, el, y el calamar, el calamar. El arco del gato mañoso ya estaba profetizado. <risa> ¿Qué hiciste es <esto? risa> oh, la bestia! Eso sí no lo puedo hacer. Pero quiero hacerlo. Estuve checando videos de cómo hacer ese pedo y está bien difícil. Gamster y Ren repartiéndose las tareas de la lancha. Gamster, Ren. ¡Ah! Sí, yo estaba investigando mucho y ella estaba expandiendo el, el, el barquito, güey. Oh, ya entendí. Tiene un tabla en la cabeza. Güey, no son así. Ahí están todos ustedes. Contexto. Que le baile. No, chip No, jeep. Ya se dijo que, güey, banda, espérense, espérense. Siempre, ahí está, mira. Hasta ahí dicen los, las cosas estas, siempre. El chat y el patrón después de que este demostró que es el mejor bailando de morra. No necesitamos que nos salves. Necesitamos que nos cojas. Entonces, nos partimos la madre. ¿Sabes? Yo también tengo algo de puto. <risa> ¿Qué no, pedo? No, no, no soy gay. Sí. No digas mamadas. <risa> ¿Qué pedo? What the fuck? Audiciones del Bunny's Club en un meme El gambster con skin de mona china Todas las mismas morras cachetas de mi chat Y hasta otro vato con skin de mona china No manches, no anda. ¿Qué pasó? Llegamos a la meta pero no nos dio contexto Wey, eran 5 suscripciones Wey, no sean así yo, yo les doy más por menos, yo sé, yo les doy más por incluso sin, sin nada en especial Dale, no, no es cierto, les voy a dar pues, les voy a dar contexto Mañana, mañana Viernes hay contexto, ¿ok? Y el domingo, recuerdo Y la novia, mijo, ahora se le dice Mute Jefa 2022, y la mute, mijo Ahora ya soy la mute, que <risa> Mi cara cuando, mi cara cuando Gamsan anuncia de Gams hoy, pero luego dice A ver si alcanzamos, a ver, a ver hoy los memes Si no lo dejamos para otro día, no Eh, los estamos viendo oh, agregaron a la nueva Bien hecho, agregaron la nueva. Y con esto hemos terminado los Memegams 5. Espero les haya gustado. Memes variados muy buenos al Chile. Se, se maman, se maman. Cada vez están mejores al Chile, al Chile. Cada vez están mejor. Texto, texto, pide con texto, texto.